Hola, les traemos hoy un nuevo vídeo de la asignatura, en el cual veremos pautas para la comunicación con personas sordas. El sentido de la vista es el principal mediante el que las personas sordas reciben información del exterior y es un sentido que requiere de enfoque, es decir, tenemos que mirar a aquello que queremos prestar atención. Es por esto que el contacto visual es fundamental para la comunicación visual ya sea en lengua oral mediante la lectura labial, o en lengua de signos. A continuación vamos a ver tres situaciones, en las que se transmitirá la misma información de diferentes formas y veremos el resultado final de esa comunicación, si ha tenido o no éxito. Toma, para el profesor, dale, apunta. En el A tienes que poner 27. 27. En el 91... Eh, perdón, el B, 91. Vale. El C, 46. Y el D, 15. Vale. Arriba la fecha. Vale, a la derecha, ¿verdad? Sí, va a la derecha. Y abajo pones tu, tu firma. Como acaban de ver, la persona que recibe la información y que tiene que rellenar el papel es oyente, la comunicación en lengua oral, por lo que no es necesario en este caso el contacto visual para que haya una comunicación fluida. De esta forma, el formulario se ha podido rellenar de manera correcta. No es el caso que veremos a continuación, en el que la persona que lo rellena es sorda, por lo que necesita contacto visual con quien le, le da las instrucciones. Vamos a verlo. La, profesor, tú escribir A 27, 27, B 91, C 46, D 15, arriba derecha aquí la fecha. Y abajo, DNI, DNI, firma. Gracias. En este caso, vemos algunos fallos a causa de la pérdida de contacto visual. Si no Estoy viendo a la persona que me comunica, pierdo la información, es información que no me llega. Ahora veremos el ejemplo de cómo hacerlo bien. Es decir, la persona sorda rellena el formulario y ambas partes de la, de la conversación atienden y tienen en cuenta el contacto visual. Vamos a verlo. Ahora que ya hemos visto los tres ejemplos con los tres formularios, vemos que en el primer y tercer caso ambos están correctos. En el segundo, en el que se ha cortado la comunicación, en el que se ha perdido el contacto visual, encontramos algunos errores.